el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que en el ejercicio en que yo hubiera iniciado operaciones, no debo de presentar pago provisional, y ¿Por qué la respuesta llega fácil, no? Las personas morales para calcular su pago provisional no lo hacen confrontando ingresos contra deducciones, como si sí se hizo, y cuando vimos en la parte de aspectos generales, a la hora de determinar el resultado fiscal del ejercicio, ¿no? Ya, ya cuando vas a presentar la declaración anual. Entonces, si estás iniciando operaciones, tú no tienes un ejercicio anterior del cual puedas obtener datos a efecto de poder calcular o poder determinar un coeficiente de utilidad. Por eso es que el artículo 14 precisa en el ejercicio de inicio de operaciones, no se deben presentar declaraciones mensuales de pago provisional de impuestos sobre la renta. Hace tiempo nos preguntaban, ¿y qué problema hay? Pues estás presentando malas declaraciones y seguramente te pueden sancionar. Y no nos había tocado estas Hace poco, ¿no? Que nos tocó ver algún caso, no es cliente de la firma, pero acudieron para una asesoría y efectivamente, ¿no? Por presentar declaraciones que no se prevén que deben presentarse, no recuerdo la fracción del artículo 82, 83, pero presentar de forma indebida o como no debe ser presentada la declaración y si los multaron, ya ven que ahora multan por todo, ¿no? Entonces, cuando estés en el régimen general, personas morales, título segundo ley del ISR, acuérdate que cuando estés iniciando operaciones, o sea, cuando recién te estés constituyendo, no tienes la obligación de presentar pago provisional. Por ahí alguna vez nos comentaron, contador, pero es que mi opinión de cumplimiento sale en sentido negativo bueno, habrá que ver si no habrá que mandar el caso de aclaración, ¿No? Oye, espérame, ¿Cómo me dices que estoy omiso en esta obligación? Cuando hasta la misma constancia de situación fiscal me dice que estoy obligado al primer pago provisional en el segundo ejercicio fiscal? Entonces, para que tengan cuidado con eso, y si no lo corrijan, nos decían ¿Cómo lo corrijo, contador? Yo me emocioné... Y me pude declarar el ISR cuando pues, si no hay coeficiente de utilidad. Que digo, ahorita ya es complicado, ¿no? Por el tema de la nueva declaración que está precargada. Y que ya te precarga el coeficiente de utilidad. Y que en la siguiente clase, la siguiente sesión, pues vamos a ver. Digo, para que no se me vayan a anticipar con las preguntas, ¿no? El formato electrónico de presentación de la declaración lo vamos a ver hasta el siguiente sábado. Pero bueno, una forma, si tienes de ejercicios anteriores, y, y resulta que el año anterior o hace dos años no debiste haber presentado declaraciones, pues se me ocurre presentar una declaración complementaria para dejar sin efecto, ¿no? No vaya a ser que cuatro años después te quieran requerir y te quieran multar por esa eh, imprecisión, ¿no? Por, por no atender a lo que prevé el artículo 14, que no se debió haber presentado pago provisional. ¿Okay? A partir del segundo ejercicio y una vez que ya presentaste tu primer declaración anual, una vez que ya reportaste incluso a nivel de declaración anual un coeficiente de utilidad, vas a presentar tu primer pago provisional que por esa única ocasión va a abarcar los tres primeros meses del segundo ejercicio. Otro aspecto importante es que cuando estés como persona moral en un estatus de suspensión de actividades, pues tampoco precisamente porque estás en un estado de suspensión, vas a tener que estar reportando pagos provisionales. La mecánica de cálculo del pago provisional es la siguiente. Nótese que no aplicamos deducciones aplicamos un coeficiente de utilidad sobre los ingresos nominales del periodo. Ahora este tema de los ingresos nominales es interesante. Nótese que dependiendo del mes que estemos calculando, los ingresos nominales se van a tener que considerar de forma acumulativa. Esto es pues mira, cuando presente el pago provisional de enero, presento los ingresos de enero y les aplico el coeficiente de utilidad. Cuando presente mi declaración de pago provisional del mes de febrero, ya no solo declaro los ingresos de febrero, declaro ingresos de enero más ingresos de febrero. Marzo, ingresos de enero, febrero y marzo. O sea, se va siendo acumulativo el monto de los ingresos que hay que reportar para el pago provisional. ¿Ok? Una vez que estos ingresos yo les aplico el coeficiente de utilidad que determine con base en el cálculo del impuesto del ejercicio anterior. A la utilidad que obtenga le voy a disminuir la PTU que yo le hubiera pagado a mis trabajadores, es decir, el reparto de utilidades. Usualmente en las personas morales, pues este efecto se empieza a reflejar a partir del mes de mayo, que es cuando se pagó la PTU. Anteriormente esto era un estímulo que estaba contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación. Hoy día, y si no mal recuerdo, Reforma 2020, Decreto de Reforma Fiscal 2020, a partir de ese ejercicio, Dentro del propio artículo 14 de la ley del ISR se prevé este asunto de poder disminuir de forma proporcional la PTU pagada. ¿A qué se refiere de forma proporcional? Pues que si yo persona moral pago en mayo la PTU, de mayo al mes de diciembre, pues estamos hablando de ocho meses, de lo que resta el ejercicio. Entonces ese monto de PTU pagada lo vamos a dividir en ocho para de manera acumulativa cada una de esas octavas partes irlas adicionando en cada mes o cada periodo de cálculo. Ahí viene lo que también pudiera volarnos en algún punto la cabeza. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que cuando una asociación o sociedad civil presta únicamente servicios independientes de tipo personal. Además de este beneficio que prevé el artículo 17, de poder acumular el ingreso hasta que efectivamente lo cobro, pues que ellos podían retirar de forma anticipada utilidades, pues que cree. Para efecto del pago provisional, voy a poder hacer la disminución de estos anticipos o rendimientos distribuidos que no solo aplica para AC y SC que prestan servicios personales independientes también puede ser aplicable para sociedades cooperativas de producción que los socios pues requieran retirar o anticipar el retiro de rendimientos entonces nótese como aunque no tengo deducciones aquí ya le pude disminuir la PTU pagada ya le pude disminuir lo que entregué de anticipo de remanente o rendimientos a mis socios. Obviamente a quienes pueden hacer esos anticipos, ¿no? AC, SC y Sociedad Cooperativa y Tantal. Una SA no puede anticipar rendimientos o utilidades. Una SA, una SDRL, cualquier otra sociedad mercantil, tendrá que esperar a que termine el ejercicio social tendrá que presentarse con toda formalidad en una asamblea el informe financiero y si se obtuvieron utilidades, pues ahora sí decidir qué hacer con las utilidades, no incluso si fuera el caso repartirlas. Pero en esta figura de la asociación civil, sociedad civil o sociedad cooperativa, pues se puede hacer de forma anticipada. Adicional a ello, también otro elemento neutralizador de esa utilidad que me arrojó el coeficiente de utilidad. Que partimos de que es una utilidad estimada, ¿no? Porque no quiere decir que por ser mis cifras del año anterior, que este año me tenga que ir igual, ¿no? Adicionalmente puedo disminuir o puedo aplicar la pérdida fiscal de ejercicios anteriores que esté pendiente. Me arroja una utilidad y ahora sí esta utilidad ya descontada de todos estos conceptos que me disminuyen la base, le voy a aplicar la tasa establecida en el artículo 9, que es la ley, la del 30%, me arroja el impuesto, y ahora sí, ya nada más puedo acreditar pagos provisionales de periodos anteriores o las retenciones que me hayan efectuado instituciones del sistema financiero, y si quedara una diferencia de cargo, ese va a ser mi pago provisional de impuestos sobre la renta. Y bueno, aquí está lo que decíamos, ¿no? Tema de asimilados. Eh, puedo anticipar utilidades, rendimientos o remanentes, miembros de sociedad cooperativa, AC y SC. Tienen abierta esa posibilidad. Y no solo eso, si ustedes van al artículo 25, donde como tal están las deducciones autorizadas, ahí está todo lo que una persona moral de este título segundo puede deducir, yo te diría, vámonos a la fracción novena del artículo 25, ¿y qué crees? Por estas situaciones que a muchas personas morales, sociedades civiles, les dolió y les pesó tener que haber migrado al reciclo. Porque dentro del reciclo no se contempla como una deducción autorizada estos anticipos o rendimientos que ya vimos que para el socio, pues, se le va a dar el tratamiento de asimilado a salario. Únicamente para efecto del ISR, ¿no? ¿no? No son trabajadores. Son retiros de utilidades que hacen los socios, pero que para pagar el ISR ellos, por lo que retiran, se le tendrá que calcular el ISR como de una salaria, como si de, si de una salaria se tratara. tratar. ¿Ok? Dudas hasta aquí. Chulada, ¿no? La sociedad civil que presta servicios personales independientes, te retiras las utilidades por anticipado, acumulas acumulas el ingreso hasta que cobras. Chulada de figura, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el coeficiente? A la hora que estemos calculando el impuesto del ejercicio y en consecuencia presentando la declaración anual, vamos a tener que hacer el cálculo del mismo. La utilidad fiscal que estemos reportando se va a dividir entre el total de ingresos nominales y el resultado que me arroje va a ser mi coeficiente de utilidad. ¿Ok? Contador, ¿Qué son los ingresos nominales? El artículo 14 dice que son todos aquellos acumulables que prevé el artículo 17. A excepción o sea, lo descarta, lo deja fuera, del ajuste anual por inflación. ¿Sale? Entonces, tomo mi utilidad fiscal, no el resultado fiscal. Acuérdate que el resultado fiscal es cuando ya aplicaste las pérdidas. La utilidad fiscal es antes de aplicar cualquier pérdida. Tomo mi utilidad fiscal, la divido entre los ingresos nominales. Y ahí va a tener cabida mi coeficiente de utilidad que para efecto el ejemplo fue 0.0860 ok Adriana dice tengo una duda cuando te sale saldo a favor mensual de ISR ese se solicita o se va guardando hasta la declaración anual Adriana no hay saldos a favor mensuales de ISR acuérdate que comentamos que el ISR se causa por ejercicio como eso que tú reportas mes a mes es pago provisional, no es pago definitivo, a estas alturas del partido y aunque sea julio no podemos saber si tenemos un saldo a favor hasta la hora de la declaración anual, al final de sumas y restas es cuando vamos a saber si como tal hay un saldo a favor en algún punto si alguna de las disminuciones, acreditamientos de pago provisional, periodos anteriores, o con lo que me hayan retenido de ISR instituciones del sistema financiero, resulta que son mayores al impuesto causado, pues simplemente no hay impuesto acá. Pero eso no significa que como tal tengamos un impuesto a favor, sino hasta que se haga el cálculo del ISR del ejercicio. ¿Ok, Adriana? Ahora, para efecto del coeficiente en lo que son sociedades civiles, asociaciones civiles o cooperativas, que sean del título segundo, también tenemos un tratamiento distintivo. ¿Cómo es que se llevan usualmente estas sociedades civiles? Pues mira, queda un remanente, ya una vez que eh, la sociedad civil prestó los servicios, eh, en ese mismo sentido, pues ya incurrió en costos, Termina el proyecto, termina el trabajo y mírate, ten aquí está, tu estudio de mercado, estudio de precios de transferencia, tus impuestos del mes, c ¿sí? Y van quedando remanentes en el banco, ¿no? O sea, va quedando una tiputilidad eh, a nivel de flujos, ¿no? Inclusive hablando hoy, y obviamente refiriéndonos, pues ya a ingresos efectivamente cobrados. Y pues usualmente lo que se hace es que lo que queda ahí como remanente, pues vénganos tu reino, ¿no? Nos lo anticipamos como utilidad. Entendiendo que esa... A ese anticipo de utilidad, pues yo lo puedo disminuir en pago provisional. Y además es deducción autorizada para el efecto del impuesto sobre la renta. Sin embargo... Eh, pues esto pudiera reflejar una utilidad mes con mes, le vaya anticipando utilidades a los socios, pues puede ocasionar que aparentemente a la hora de determinar la utilidad salga tablas o salga con una pérdida. Y ahí es donde eh, pues la ley, lo, lo que indica el artículo 14 es en, en, en el momento. Si sí te salió pérdida o saliste tablas, pero acuérdate que ya retiraste utilidades, entonces, ¿qué vas a hacer? Que a la hora que tú hayas hecho este tipo de pago de anticipos o de remanentes, tú los vas a tener que reintegrar a la utilidad fiscal. Lo cual me va a dar como resultado que independientemente que la sociedad civil tenga pérdidas a la tablas, prácticamente siempre va a tener un coeficiente de utilidad. Y ponemos dos ejemplos, uno con una utilidad disminuida y uno con una pérdida. Aparentemente, en el caso del lado izquierdo, la utilidad fue de 543 mil. Sin embargo, he de comentarles que a lo largo del año, <coughs> a los socios ya les habían anticipado 200 mil de utilidades. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a reintegrar, como si no se hubieran anticipado las utilidades... Y la utilidad real que me va a quedar no es 543, es 743 mil. Que a la hora que yo obtengo el cociente de dividir entre mis ingresos nominales, pues sí o sí me va a terminar dando un coeficiente de utilidad. ¿Ok? Del lado derecho tenemos un caso, un ejemplo con una pérdida. Tengo 200 mil, pero leo de pérdida pero le voy a reincorporar lo que le anticipé a socios, que para efectos de este ejemplo, pues prácticamente ya le habíamos dado un millón a socios, ¿no? De anticipo rendimiento, los reincorporamos y realmente para efecto de mi coeficiente, no estoy reportando una pérdida, estoy reportando una utilidad de 743 mil, que a la hora que yo divida contra, eh, en este caso, contra mis ingresos nominales, pues insisto, al final el efecto es que sí si me va a quedar un coeficiente de utilidad. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Si no hay anticipos, únicamente tus pues, ingresos nominales entre la utilidad fiscal, estima Adrián. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, 2022, yo presento mi declaración anual 2021 y resulta que como tuve pérdida fiscal, no tuve coeficiente de utilidad? Pues voy a seguir aplicando el último que yo venía arrastrando, que, pues se entiende, corresponde al último, ejer al último ejercicio de 12 meses que fue declarado, sin que este ejercicio sea anterior en más de 5 años. ¿Sale? Entonces, ese será el procedimiento a seguir cuando tenga una pérdida. Ahora, eh, tenemos reforma fiscal 2022. Esto ya existía, nada más le cambiaron el nombre. Nosotros veníamos conviviendo con una figura de disminución de pago provisional. Ahora, con motivo de la reforma 2022, ya no se le llama disminución de pago provisional. Se le llama disminución de coeficiente de utilidad. ¿En qué consiste? Pues fíjate que en 2022, en marzo, yo presenté mi declaración anual 2021. Y a la hora de presentar la declaración anual, pues también me dio como resultado un coeficiente de utilidad, que es con el que actualmente vengo cubriendo mis pagos provisionales. Pero fíjate que ahorita que ya transcurrió la primera mitad del ejercicio, es decir, enero a junio, pues estoy cayendo en la cuenta que este año me va a ir pésimo. Por lo cual, una de dos, así como lo voy viendo en la primera mitad del año, o voy a tener pérdida fiscal, o de plano el coeficiente de utilidad que voy a reportar en mi siguiente declaración anual, nada que ver con el que vengo aplicando ahorita. ¿Y este cuál va a ser el efecto? Que seguramente a nivel de pago provisional yo vengo cubriendo un impuesto que al final de cuentas la suma de los pagos provisionales que efectúen el año pues va a resultar mayor al impuesto causado. De ahí se desprende esta facilidad que está contemplada dentro del mismo artículo 14. A partir del segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, lo cual indica que en este momento estamos a muy buen tiempo a partir del segundo semestre, yo puedo solicitar la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor. Anteriormente no era aplicar un coeficiente menor, era poder pagar un pago provisional menor al que correspondiera. Pero ya de por sí el procedimiento, la, la ficha de la Netsunoa, pues lo que hacía... El procedimiento era este, ¿no? Toma tus cifras de enero a junio, hace el cálculo ingresos contra deducciones, calcula tu ajuste anual por lo que va del año, o sea, prácticamente como si estuviera cerrando filas al 30 de junio, y de lo que obtengas con esas cifras definitivas de tipo parcial, porque es enero a junio únicamente, con el coeficiente que te arroje, pues, en, con base en ese mismo coeficiente, puedes solicitar pagos provisionales menores. Ahora ya no, ya le llama el artículo 14, coeficiente de utilidad menor. Vamos a poder solicitar la autorización, hacer esta proyección. Vamos a cerrar el primer semestre del año. Y bueno, al final vamos a pensar que el fisco me autoriza. Ok. Si sí se ve que te está cargando la que te traja, la que te trajo, fíjate que pues está bien te autorizo a hacer pagos provisionales con base en un coeficiente menor. Pero también aquí lo que puede llegar a ocurrir es que siempre hay ese margen de error. ¿no? Yo estimé que nos iba a ir de la patada y a lo mejor en una de últimas surgió de la nada un contrato con un cliente importante, cliente nuevo, o algún cliente que ya no daba señales de vida. Y resulta que al final, ahora sí, cuando hacemos el cierre del ejercicio, pues eh, el coeficiente que me va a arrojar, va a resultar ser mayor, incluso al que venía manejando antes de hacer la solicitud de disminución de coeficiente. ¿Qué va a pasar ahí? Pues mira, cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede estimar mal. Al final del día, por eso es una estimación. Cuando resulte que tú cubriste pagos provisionales en una cantidad menor a la que realmente te hubiera correspondido, Aquí sí hay una ventaja que le abona tu liquidez, que le abona tu flujo de efectivo. No vas a pagar aquella parte del pago provisional que no cubriste. Únicamente por aquello que no pagaste vas a cubrir recargos. Esos recargos se van a aplicar sobre la diferencia entre los pagos que realizaste con un coeficiente menor y los que hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente. ¿Cómo? Pues mediante la presentación de una declaración complementaria. ¿Sale? Entonces, por donde, donde lo querramos ver, ¿eh? si estimo de forma correcta o de forma muy aproximada, le ahorro liquidez a la empresa. Y si estimo mal y resulta que de todos modos tenía que haber utilizado otro coeficiente y no el que estimé, pues también le abono a la liquidez de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día ya nada más pago recargos, ¿no? no pago el principal del pago provisional. Por lo cual, aquí vendría otra tarea para el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no hacer un corte de tus empresas, aquellas empresas que llevas los asuntos? ¿Por qué no hacer un corte de esos clientes, de esa empresa donde tú trabajas y decir, mira... Si al 30 de junio terminara el ejercicio, pues tendríamos un coeficiente menor que vamos aplicando. Hay que hacer esta solicitud. ¿Por qué no hacerlo? Si es tu cliente, véndelo, ¿eh? Oye, ¿quieres pagar menos pago provisional? Es que mira, hay la posibilidad de hacer este coeficiente, pero pues yo le tengo que meter horas, hombre. Entonces, pues no sé, tú dime, ¿no? ¿Vale? Bueno, dudas hasta aquí. Y bueno, aquí está graficado mi coeficiente que vengo aplicando. Resulta que es mayor al que aparentemente me va a resultar este año. Puedo a partir del segundo semestre solicitar autorización para disminuir lo que ahora es mi coeficiente de utilidad. Si al final del año... Resulta que lo que me autorizaron con el coeficiente es menor a lo que realmente me hubiera correspondido. Pues nada más cubro recargos. ¿Ok? Y bueno, ya revisado todo esto, les presento en pantalla una cedulita de pagos provisionales de Industrias Zaragoza Zagana. Corresponden los datos a 2021. Tenemos en esta primera lámina enero a junio y seguramente en la lámina que sigue tenemos de julio a diciembre. ¿Ok? ¿Qué les llama la atención de aquí o qué dudas les podría generar esta cédula, estimados? Ninguna, todo okidoki. No le ve nada de raro, nada que les llame la atención, que les pudiera quitar el sueño. Si yo en este momento llegara como cliente de ustedes y les dijera, háganme un diagnóstico que me diría. ¿Qué les hace ruido o qué ven raro ahí? Nadie. Yo lo primero que preguntaría, estimados, y, y, y la pregunta la hago para ustedes, para quien quiera participar, ¿de dónde voy a obtener esta información? Porque ahí tengo segmentado ventas o servicios nacionales, anticipos de clientes, aplicación de anticipos en forma de resta, ganancia por enajenar activo e intereses de vengados. ¿De dónde obtendrían ustedes esa información? Ah.